Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Estela Alfaro Vázquez, yo soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y estoy realizando mi proceso de movilidad académica aquí en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Sonora, México. Y actualmente pues, estoy utilizando eh, el beneficio de la beca de reciprocidad aquí en la universidad y eh, pues este es el lugar tenemos los estudiantes para quedarnos, que son las residencias estudiantiles de Litzen. Es una gran oportunidad, entonces pues nada, que esto sirva de invitación para que no solo utilicen el, el beneficio de la movilidad académica, las becas de reciprocidad, sino que vengan al Instituto Tecnológico de Sonora. Es una gran institución que se piensa en sus estudiantes como personas primero y pues nada, muchas gracias, que estén muy bien.